Bienvenidos al Escorpión al Volante. Todo esto que estamos pasando. ¡Buen cabrón. ¡Claro que me la tomo! ¡Ahí está! ¡Me la saco aquí! ¡Escorpión! ¿Qué pasó? ¡Sí, la banda. ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¡Eres un dios! ¡Un saludo a huevo! un saludo Tehuacán! ¡Un saludo de Tehuacanes Incluido. ¡Sí, la banda. ¡Qué dice! ¡Ay, de ver ahí! Escorpión suelto tratando de llegar a la pinche dirección. Cállate, estoy con un elfo. ¡Chido! Gracias. Chino. Vamos. Una foto. eh la foto. Puta que temporizador de 10 segundos. Aprendan a tomar fotos. tómatela, tómatela, tómatela! tómatela una foto con él. Ay, ay, muchas, sí. Nos vemos en el semáforo, véjense. Es lo bueno de ser popular y ser tan querido, güey. ¿Qué transa venden droga? Ya se puso de ambiente. <risa> ¿A cuánto los gorritos? ¿No gorrito? ¿Qué precio? De 80, de 100. ¿Con eso no embarazo a nadie? Ya? No. <risa> ah, pero no son de esos gorritos. Ves. Esos son buenos, efectivos. Ah, bueno. <risa> Me volteo. <Okay>. Tiene... <risa> Chido la banda. La potenciando mi padre. A huevo que sí, a huevo que sí, eso. Chido la banda. Pónganse a trabajar. Tu primer foto después de salir de la cárcel qué chingón que saco en el escorpión, güey. <risa> <risa> a huevo. ¿Qué pasó? ¡Tira la lavanda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Escorpión, escorpión! ¡Me llamo tu puta madre! Un saludo a mi papá, Javier. ¡Saludos, Javi! ¡Eso, eso! búscame en Google como la verga! ¡Ahí sí. salvo! ¡Saludas a tu mamá! Déjeme saludarlo de poeta o poeta. ¿Qué traza, huevos? ¿Qué salió, saludo, amigo sí, no. ¿Dónde quieres que haga? ¿Que lo brinque o okay? qué? ¿Lo brinco qué, güey? Okay, Yo pensé que era otro güey más importante, ¿no? ¡Ah, no! ¡Tu chingada madre, no! Salud, Salud, ¡Saludos! Sal ¡Sebastián, un saludo de parte de tu dios, el escorpión dorado, Jonathan, huevos a tu arroz! ¡Para Ángel! ¡Para Ángel, un saludo! ¡Saludos para Ángel! ¡Sí, a huevos! ¡Saludos Salud, para Charly! ¡También para Charlie. ¡Saludos, culeros! ¿Qué pasó? Eh, Casa. Sí, saludo. Un saludo para, ¿Eh? para mi, Un saludo tu hijo Luis. Saludo Luis, saludos ¿Quién viene? ¡Cópatela! Un, Un saludo para y Karen y Maite Karen y Maite también, saludos Hasta que si te voy a hacer sacarte una foto ¡Ah, sí, hago. ¡Toma, güey! ¡Para que vayas chingando! La, la, la policía, digo, las pinches pistolas, las buscas, no, la abue, vienes, vienes. ¿De qué es? ¡Ah, la Voy ¡Se chingando a la gente! ¡No, no, cabrón! ¡Ya sacamos ¡Yo me siento más seguro! A huevo, no se entiendes. ¿Quién es ese güey? es pues. yeah, ese güey? Oh, ah, no, pero... es el Echon Álvarez. cámara, No, pero... el sí. sí. no te dejo. Tienes invitado, perdón. Echon Álvarez, Ahí está. Saludos bueno, güey. ¡Saludos para el ¡Viste, le a a salir como en dos minutos, ¿no? A ver, te vayas, hermano! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No ¡Eso! Sí, mira, la ¡Ah, se quita la bala! ¡Mames, ya tienes una colección tú! ¡Espérate, escorpión, no mames! ¡Claro, güey, como sí. si hubiera ¿sí? ¡Como si pudiera irme, pendejo! ¡Saludos saludo. saludo para el pinche Jonathan de pierna! también que la chingue! ¡Sí, saludos, saludos! ¡Foto, foto! ¡Eso, ahí está! ¡Sí, güey! ¡Como si me pudiera ir! ¡No mames! ¡Foto, foto, foto! Un saludo a Roberto Nos vemos Cállese Veracruz, chida la banda Bueno, no se pierdan los próximos videos Que seguiremos subiendo No se pierdan el próximo capítulo de Escorpión al Volante